Estamos en vivo, eh, compañero Abilio y Juan Hernández. Eh, estamos en otro espacio más de A la Clara con Claridad. Este es el episodio número 40. Excuso a mi compañero moderador Rafael Acevedo. Eh, parece que tiene migraña o está bien dispuesto de salud, pero en sustitución de él está... Juan Hernández, quien fue, es periodista hace más de 25 años, fue presidente de la APRO y empezó su, su vida profesional aquí en el periódico Claridad. Así que te agradecemos porque estés aquí, Juan, y haya tomado este rol de comoderar. Siempre, siempre. este eh, y, no, y bueno, y no solamente eh, por, mi, por mi extracción, sino porque eh, yo soy del grupo de exalumnos de Claridad. Eh, que recurrentemente eh, está allí eh, y apoya a apoya, Claridad eh, como periódico y como proyecto eh, de comunicación para la, para la independencia. Bueno, pues muchas gracias. Entonces ahora tenemos, hemos titulado al Live Art de Colombia y bueno, es que vamos a, a tratar de solidarizarnos desde este espacio y con el entendimiento de lo que está ocurriendo en, en Colombia y para eso tenemos a, a Bilio Peña, día, buen día, eh, él es miembro asociado a la comunidad franciscana, Nuestra Señora de Lourdes de Rochester, es dirigente del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina, CICSAL, eh, también es defensor de los derechos humanos y es teólogo, así que eh, vamos a estar hablando sobre el tema desde distintos ámbitos, pero a mí en lo particular me interesa asociar esa lucha que ha dado por los derechos humanos con el conflicto actual en Colombia. Decíamos, antes de comenzar la transmisión, eh, Avilio pedía un turno para un poco contextualizar eh, el gobierno actual, la administración del presidente Duque, porque la reforma o la eh, implantación de esta reforma tributaria es la punta de la iceberg. Detrás de eso eh, hay unos reclamos, eh, políticos, sociales y económicos del pueblo que precisamente han hecho que, que se lance masivamente a las manifestaciones que ya se extienden por casi tres semanas, desde el 28 de abril, ¿no? Así, así ha sido, ¿verdad, Bilio? Sí, así es. Primero, pues un saludo a ti, Gabriela, saludo Juan, muchas gracias a Claridad por esta invitación, por la solidaridad internacional. Eh, sí, bueno, estamos en un momento muy, muy significativo que yo lo compararía con un parto, con todo lo que implica de riesgo un parto, pero creemos que como una posibilidad de un cambio y de un cambio de, de un régimen que ha venido funcionando en Colombia desde hace más de 20 años, que es el sector que representa el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces él eh, fue presidente de 2002 a 2010. Eh, después de ahí en adelante, quien él ha dicho que sea el presidente ha sido el presidente. Después vino eh, el presidente Santos, que, que es Nobel de Paz, ¿no? Ustedes recordarán. Y después de dos periodos de Santos viene el actual gobierno que también lo puso Álvaro Uribe santos se le distanció a álvaro uribe y tuvieron disputas y tuvieron diferencias él se, se puso en la tarea de el acuerdo de paz pero también puso inamovibles en el proceso de paz que fue un problema en colombia tuvimos un acuerdo de paz en 2016 entre la guerrilla de las farc y el gobierno y se llegó a un acuerdo de cinco puntos y el tema es que santos fue el que era el presidente y puso una condición favorable, pues al modelo también, eh, y ahí coincidía con Álvaro Uribe, de quien estamos hablando, y era que no había, que era un inamovible el tema económico, que el tema económico no se podía tocar, es decir, que el modelo económico no se podía tocar. Entonces, el, lo que está representando Uribe es 20 años de un modelo... Eh, de acumulación de tierras en pequeños sectores de la sociedad sin posibilidades de una reforma agraria al revés el desarrollo de estructuras paramilitares de las que el expresidente está investigado en muchos procesos por paramilitarismo estoy hablando de álvaro uribe lo que hizo fue aumentar el control de territorios en varias zonas del país pero además es un proyecto que se posicionó políticamente con una lógica populista de derecha eh, controlando sectores medios de la población, entregando prebendas como pequeños subsidios a campesinos subsidios a informantes eh, subsidios a guardabosques, sin una distinción entre lo civil y lo militar ¿sí? y entonces hubo un ascenso en la riqueza en, de, de los pocos ricos del país y se expandió la pobreza durante todo ese periodo entonces con qué nos encontramos en este momento nos encontramos con que hay una crisis del uribismo de ese modelo de 20 años y una crisis que se expresó el año pasado en el mes de agosto con la captura del expresidente uribe así haya sido prisión domiciliaria entonces, el juego que hizo él fue él era senador en ese momento cuando fue puesto en prisión. El juego que hizo es renunciar a ser senador para que la corte que lo estaba investigando perdiera competencia y pasara a ser investigado por la Fiscalía. En el gobierno de Uribe, uribista, lo que hicieron poner fue a todas las entes de investigación, eh, gente cercana a ellos, la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, entonces, la fiscalía se encargó de investigarlo. Entonces, al investigarlo, lo que concluye la fiscalía, que es amiga del expresidente, es que él no tiene nada que ver en los temas que se le investigan, que tiene que ver con compra de testigos y fraude procesal en un proceso por paramilitarismo que se seguía contra él. ¿sí? Entonces, a partir de ahí, hay varias expresiones y reveses que empieza a tener el expresidente como esa captura. Pero además... Eh, la Jurisdicción Especial de Paz, que es otro tribunal que surgió por el Acuerdo de Paz, que es como de justicia transicional, determinó que en el periodo de gobierno de Uribe, que estamos hablando del 2002 al 2008, aunque el gobierno terminó en el 2010, se presentó un fenómeno que seguramente ustedes han escuchado porque es escandaloso y no se ha dado en ningún lado del mundo, y es lo que se llama los falsos positivos. Entonces, que 6.402 casos de falsos positivos se cometieron en ese periodo. ¿Y en qué consisten los falsos positivos? Era eh, por orden de militares de mayor rango, se le decía a las tropas de determinados batallones que mostraran resultados. Y los resultados eran sangre. Y eran resultados contra las guerrillas de las FARC, del LN. Entonces, lo que hicieron fue coger campesinos... O coger habitantes de barrios populares de nuestras ciudades, se los trasladaban a otras ciudades, los vestían como si fueran guerrilleros, los asesinaban y los pasaban como guerrilleros muertos en combates, que en la lógica militar son los que llaman los positivos. Entonces, eso lo descubrió desde hace tiempo por denuncias de organizaciones nacionales e internacionales, pero la Jurisdicción Especial de Paz señaló que ese periodo fue el más grave el 75% de los casos se dieron en el gobierno de Álvaro Uribe. Luego se está mostrando al menos una responsabilidad por omisión, pero se está comprobando la responsabilidad por acción. Y además en este periodo de gobierno han asesinado cantidad de personas que firmaron el acuerdo de paz. Ha habido masacres que se han perpetrado en este periodo. Y ha habido asesinatos de líderes sociales que estamos superando más de mil líderes sociales asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz. En cinco años. Eso... Estamos hablando de cinco años, ¿no? Entonces, claro, cuando llega este momento de pandemia, una pandemia terriblemente gestionada, eh, en este momento no llevamos más de cuatro millones de vacunas en un país de 45 millones de personas, ¿sí? Fue de los países que más tarde hizo la negociación para comprar vacunas y además este presidente duque se ocupaba la franja más importante de, de, de televisión de las 6 a 7 de la noche en un programa televisivo sin ningún contacto con la población la gente pasando hambre pasando necesidad diciendo que que no salga a las calles pero cuando necesitaban salvar el comercio eh, autorizaban que hubiera medidas especiales para que los centros comerciales abrieran y hicieran los, de gran, los grandes negocios. Y después llega la reforma tributaria, que la reforma tributaria, él mismo en un programa de radio, dice, es que no podemos retirarla porque la solicitud era, empezando el paro, era retirarla, de porque es un proyecto de ley del Congreso, retirarla eh, para poderla consensuar con la población pero él dice, no podemos retirarla porque le damos muy mal mensaje a las evaluadoras crediticias internacionales. Es decir, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿cómo en una situación tan crítica, Está la presenta, razón por la cual se presenta una reforma tributaria que además la presenta como plan de salvamiento social? Uh -huh. Pues esta es no para favorecer al pueblo, evidentemente, sino para favorecer a estas entidades crediticias para que le sigan prestando dinero y para garantizar que el pueblo colombiano pague la deuda externa ¿no? entonces ahí vino la explosión social en la que estamos en este momento que es un, en un acumulado y cuando digo que es como si fuera una, un parto es que honestamente yo no creía que esto se sostuviera tanto con pandemia y que ya lleváramos 16 días de movilizaciones o sea el hastío ha llegado a tal nivel que la gente no ha temido a la cantidad de asesinados y desaparecidos que hay en este momento, por las movilizaciones, y la gente se sigue moviendo. Juan, antes de que pases a una pregunta, me gustaría exhortarle a las personas que nos están sintonizando a que realicen preguntas, las pueden dejar en los comentarios y yo las estaré pasando por aquí, a ver cuáles de ellas Avilio nos pudiera contestar. Eh, así que, bienvenidas las preguntas y los comentarios. Sí, bueno, mira, Abilio, una de las cosas que a mí más este, eh, me llama la atención, eh, porque, como tú señalas, es la recurrencia eh, de los gobiernos eh, de América Latina y en específico del gobierno colombiano, en insistir en que estas, estas expresiones populares están instigadas por elementos externos eh, eh, al... Al, al, a la nación, ¿no? Eh, desde acá hemos escuchado cómo se responsabiliza al gobierno de Nicolás Maduro, hemos eh, eh, escuchado cómo se, cómo se responsabiliza eh, a las FARC, cómo se responsabiliza al narcotráfico, ¿no? Entonces, eh, es como si fuera eh, una especie de denegación de lo evidente eh, en, en una situación que no aguanta más, ¿no? tuvimos bien la reforma tributaria, este, yo estoy seguro que eh, junto con eso vienen este, eh, los altos niveles en los índices de, de empleo, de, perdón, de desempleo. Y eh, la curva, la curva, la curva de pobreza también. Es que una está, barbaridad. Sí. En, en, entonces, cuando, cuando tú vienes a ver, ¿no? Este, está está pretendiéndose pasar la responsabilidad a otras cosas, ¿no? Y, y el gobierno negar lo suyo, ¿no? Así las cosas. ¿Cuánta credibilidad pudiera merecerle al, al pueblo colombiano y a las instituciones que están este, apoyando estas, esta gestión de protesta esas acciones y esos señalamientos que hace el gobierno? Yo creo, eh, Juan, que está un poco cansado el gobierno, el perdón, la población de ese argumento, y ya sabe que son... Mentiras, estoy hablando de un grueso de la población y de todos los que se están movilizando, ninguno está creyendo el, el cuento. ¿Por qué razón? Porque con ese discurso eh, este gobierno promovió, eh, estando santos en el en la presidencia de la república, pero este sector de que está en el gobierno hoy fue el que promovió el no al acuerdo de paz de La Habana y efectivamente ganó el no al acuerdo. Y parte de, del modo como ganó fue con mentiras. Y parte de las mentiras era que si, si el acuerdo de paz se firmaba, el castro-chavismo se tomaba el poder y después el castro-madurismo en el discurso. Pero además que los abuelos iban a quedar sin pensiones. Pero además que eh, los homosexuales llegaban al poder y que entonces iban a enseñarle... A, a los niños a ser homosexuales y no respetar la familia entonces en esa lógica del respeto a la familia la propiedad privada, en fin y claro, y había gente tan ingenua que por redes sociales se creía el asunto y después se supo por el propio jefe de esa campaña que la orden que les dieron eh, personas que saben de este asunto era que mandaran mensajes regionales falsos para, para que fueran a votar con rabia entonces el votar con rabia pues, generar ese sentimiento de odio y votaron mayoritariamente el no eh, después de 50 años de una confrontación armada pero entonces eso se ha ido cayendo eso se está cayendo de su peso a la fuerza de la evidencia es que un dato curioso para ustedes que, que son independentistas en la lucha allá en, en puerto rico y es que uribe tiene tanto poder en el área que siempre ha sido como un alfil de gobiernos de Estados Unidos, sobre todo de, de, de Trump. Entonces, para Trump, Sauribe se salvaba si Trump ganara el gobierno, así de concreto. Y se puso a hacer campaña con latinos en Estados Unidos para que ganara Trump. Y efectivamente en la Florida ganó, ganó Trump le hicieron una calle a Álvaro Uribe en Miami, una calle que se llama Álvaro Uribe, ¿sí? y, y, y es de ese, de ese nivel el asunto, y parte de, la, de lo que le mandaban a, a, a los latinos, cubanos, eh, venezolanos, colombianos, eh, peruanos, a todo mundo, era que, que Biden era Chavista que era amigo de Petro. Petro es un político de oposición, Gustavo Petro, que tiene muchas posibilidades de llegar al, al gobierno si, si, si puede construirse una coalición de transición, creamos nosotros aquí, etc. Pero esto para decirles que es, es, es tan eficiente el discurso que hasta lo usaron allá en, en, en Estados Unidos y estuvo a la cabeza del uso de ese discurso del uribismo. Pero entonces, claro, aquí en Colombia, como se ha usado tanto, ya se cae un poco, un poco de su peso. Acá el argumento de que las FAR están detrás de las, de las movilizaciones, pues ha bajado. Hoy sacaron ya el discurso de que habían detenido a alguien de las disidencias en Cali, donde han sido más intensas las movilizaciones, de las disidencias de las FAR que estaba con información, etcétera, pero aquí Colombia es experta en montajes judiciales. Contra personas que nada que ver cuando les interesa eh, desprestigiar un movimiento y una organización. Pero pareciera que la gente no está creyendo. En ese momento cada vez se están sumando más las movilizaciones. ¿no? Pero entonces, este, eh, ante esa situación de impasse eh, que las propuestas que surgen del gobierno no son creíbles, eh, al margen de que incluso parecen no suficientes, y la desconfianza natural de todo un pueblo eh, estamos delante de una de una de una, de, una, de una crisis eh, político social que no tiene solución a la vista esa pregunta es muy difícil de responder por ejemplo estando preparando esto eh, como conectándome y eso me llegó una información de, de gente de cerca Cali de posibles lugares donde estaban los desaparecidos. ¿no? Entonces, el, el tema es que en el derrumbe del uribismo, lo que uno ve es que el uribismo va a acabar con todo. O sea, si no soy yo, no es nadie, más o menos. En ese en ese nivel estamos de gravedad de esta situación, en este momento. O sea, estamos hablando de 500 personas dadas por desaparecidas. Estamos hablando de más de 40 personas que fueron asesinadas y, ese, y esos asesinados pueden subir. Además de todos los líderes que han asesinado, además de los negociantes del proceso de paz que han asesinado, además de la gente que están amenazando todo el día. Pero además hay un tema de mafia muy fuerte. En este momento sigue la adquisición de tierra, sigue el tráfico eh, de cocaína. Tenemos la segunda fuerza militar más grande de América después de Brasil. Y Brasil es muchísimamente, muchísimas veces más poblado y más grande que Colombia. Pero aquí no se hace nada con gente que trafica. O sea, no es posible el tráfico de cocaína sin la complicidad del establecimiento. El mismo expresidente Uribe está en una lista de, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es histórica, que es vieja como narcotraficante, de vínculos con Pablo Escobar de su familia, alguien del Centro Democrático es primo de Pablo Escobar, familiares suyos fueron detenidos en Miami... Eh, con droga, hace un tiempo ese es el gobierno que tenemos. O sea, por eso el momento es muy peligroso. Ahora, sobre la salida a la vista, ¿qué, qué es lo que pensaría uno? Que termine este gobierno que le queda un año, que eso es demasiado largo, uh -huh. y que este año sea un tiempo para que las fuerzas más progresistas lleguen a acuerdos. Sí, y en esa misma línea, perdona sí, que te interrumpa, sí, David, es que hay, una hay una pregunta en esa misma línea. Nos pregunta, candidato, ¿cómo está organizada la izquierda? Si, si se necesita esa fuerza progresista para, para quizá ver un, un, una, una luz al final del camino, ¿de qué manera está organizada? Algo que, que nos parece interesante y es que se constituyó lo que llaman un pacto histórico, ya pensando en las elecciones, porque es el año entrante, las elecciones en mayo, las presidenciales de, en mayo de 2022, y hay elecciones de parlamentarios en el mes de marzo. Luego es un año histórico y parte de todo lo que se está moviendo tiene que ver con las reacciones del establecimiento uribista que cree que puede perder las elecciones. Entonces está haciendo lo que sea ¿sí? por quedarse en el poder y si no se queda en el poder por saquear todo lo que haya. Como el mal arrendatario de alquiler que le pide en la casa y se lleva las puertas y se lleva los baños y se lleva las ventanas y se deja la casa como un hueco más o menos está así la cosa pero entonces volviendo al tema de la pregunta, entonces ha habido una articulación de varios sectores de izquierda, uno es la unión patriótica que lleva mucho tiempo otro es el polo democrático alternativo que lleva también mucho tiempo en la vida histórica del país hay otro que es la Colombia humana y otros sectores más pequeños que se han venido articulando y hay otro sector como más de, de centro que se llama la coalición de la esperanza, que es más, menos comprometido e implicado con las movilizaciones, por ejemplo, pero que están planteando algunas reformas que tienen que ver, por ejemplo, con una renta básica urgente para resolver estos problemas de los que hemos venido hablando aquí del aumento de la, de la curva de pobreza. Pero también tiene, viene habiendo coaliciones de extrema derecha que se están moviendo, el uribismo está intentando cambiar de nombre, ellos están desde un movimiento que se llama el Centro Democrático, antes se llamaba el Partido de la U, entonces ellos tienen una capacidad de mutar enorme para poderse salvar y quedar con, con el poder, pero entonces del modo como funcione la izquierda, porque si en este momento hubiera unas elecciones ganaría la izquierda y el candidato de la izquierda que tiene muchísima más opción se llama Gustavo Petro él fue candidato en las anteriores elecciones y perdió, hubo un fraude terrible que, que salió público después, porque hubo una financiación que se ha denunciado de una posible financiación del narcotráfico a la campaña de, de Álvaro Uribe, en unos escándalos que nunca se, se resolvieron, entonces claro, todo eso es un hastío que daría paso a que hubiera una, un gobierno alternativo de transición, si se quiere, eh, a condiciones más democráticas o sea, como pasando de esta democradura como le llamaba Galeano a una situación más democrática Hay otra pregunta que hace Ricardo Fraga que va con el mismo tema eh, no sé si tenga algún comentario, Juan antes de darle paso a la pregunta eh, A mí, a mí o sea, con esto de la, con esto de, la de, de, cómo, de cómo responden eh, las izquierdas, ¿no? A mí me parece que eso, eso, eso es bien importante, pero eh, lo que había señala señalado acerca de que eh, las organizaciones este, en el poder tienen una, una capacidad de, de mutar extraordinaria, ¿no? Y se disfrazan y se disfrazan y, y todo para continuar con, con el poder. Eh, ¿Hasta dónde es, es posible, ¿no? Esa, es, esa capacidad de. de de recomponerse eh, de estas de estas entidades habida cuenta de que por ejemplo eh, estas manifestaciones han dado al traste o pues están afectando severamente el modelo económico del país no este y, no, y ya no solamente eh, eh, desde el punto de vista de, de, de los poderes que son sino eh, de la base ciudadana eh, cuando los camioneros no están operando eh, los alimentos no llegan a todo el mundo, no, no llegan al, al país entero, este, el combustible no llega, eh, eh, y entonces pues el, el, la población sufre. Este, ¿Cómo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? O sea, sí, yo creo que, que, bueno, se han logrado, se han logrado cordones humanitarios, ¿no? En el Cali, por ejemplo, de 48 horas para que ingresara. Comida, combustible, hay respeto en todas las, las movilizaciones a los cuerpos médicos que se mueven, ambulancias, a movilización de medicamentos. Entonces eso, eso está funcionando. Y claro, hay que ver hasta dónde va el cansancio, pero a mí me llama la atención es que la gente que está suministrando alimentos se está sumando al paro. Y se está sumando Casi 15 días después de iniciar el paro fuerte en las ciudades. Ya tuvimos una experiencia en 2016 de un paro agrario que el presidente el presidente Santos, que había nombrado, dijo que no existía tal paro y le tocó negociar. Pero fue una negociación que tampoco se ha cumplido. Entonces hay una serie de acumulados que uno no sabe hasta dónde llegue esto. ¿sí? ha anunciado, ha pedido el expresidente Uribe, que parece que es el que está mandando ahora con las fuerzas militares en, en el país. Porque una cosa de las que hizo el presidente fue eh, sacar a las fuerzas militares que tradicionalmente tienen la función de proteger fronteras o en temas de conflicto armado en, el, en lo rural, ya está en las calles. Sí, es como, como de provocación, ¿no? Eso lo que hace es incentivar. Que salga más gente sí. a la calle, supongo. Eso, con la figura de apoyo a la policía. Entonces, hay ciudades donde los alcaldes mismos están diciendo nos sustituyeron como un golpe de Estado a los alcaldes de, de las localidades, de las regiones, en fin. Entonces, claro, cuando acá las centrales sobre las le hacen la pregunta que Juan dice, ¿hasta cuándo dice? Nosotros teníamos propuestas de negociación eh, el año pasado, el año antepasado, hace cuatro años... Y casi que dicen pregúntele al gobierno hasta cuándo, ¿no? Entonces, ¿qué ha respondido el gobierno? El gobierno lo que ha hecho es tomar una decisión unilateral ridícula que los estudiantes, es que es además, con todo el perdón para los oyentes, es muy torpe, además. Como que no le sale ni una, como que está nubilado el presidente, ¿sí? Entonces, ponle cuidado. Los estudiantes que están en la calle son los que más están sosteniendo la movilización. Una de las reivindicaciones que han pedido los estudiantes es en matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3, que son los estratos más bajos. Entonces el presidente tuvo la genial idea de decir sin negociación, decir sí, eh, matrícula cero para estratos 1, 2 y 3, y ese fue el titular, pero para el próximo semestre y para quienes ya están matriculados, y solamente por un semestre. Entonces, eso provoca, eso es un es como cuando el niño llora y te dan un chupete para que no llore más, sí. entonces eso ofende un poco como la dignidad de los pueblos y el gobierno, claro, el otro tema que hablaban las centrales obreras hoy, que son las que están liderando un poco como el tema del de, comité de, de paro, es que el, el gobierno no quería hablar de negociación y ya aceptó que se sentarían a negociar, porque decían que era un diálogo. La central obrera, no, aquí no es un diálogo, aquí es una negociación tenemos que sentarnos a negociar sobre una base desmilitarizar las ciudades, desmilitarizar las calles, segunda que no haya más represión a la movilización, tres, que simultáneamente se dé las movilizaciones se esté dando la conversación, conversación en medio de las movilizaciones, cuarto, que aceptan que los bloqueos de vías, etcétera eh, se, se abran eh, para los elementos básicos de subsistencia de la población. Luego, en esas condiciones, uno ve que iniciaría una negociación, una negociación en medio del paro y que no sabemos cuánto pueda durar y que es posible para que la correlación de fuerzas, como en toda negociación se dé, pues la gente va a estar más moviéndose en la calle. Pero está lo que Gabriela decía, o no sé si lo hablábamos fuera, de, fuera de, del aire, pero es el es el tema de que hay tantas reivindicaciones que no todas están siendo representadas con el comité de paro. Entonces hay asambleas, lo que está pidiendo la mayoría de la gente que se está moviendo en los barrios y en las ciudades es que haya asambleas locales y en esas asambleas locales que vaya el gobierno a negociar en esas asambleas locales, ¿no? Bueno, y me callo que estoy hablando como mucho. Sí, sobre eso de, de la diversidad de reclamos que hay, ahorita ahorita hablábamos precisamente de los grupos de indígenas que están eh, reunidos bajo el Consejo Regional Indígena de Cauca. Me hacíamos referencia a eso, que, que se sentían quizás un, un poco no tan representados por el Comité Nacional del Paro, pero es por lo que estás diciendo. Hay una diversidad de reclamos que que están sobre la mesa, que bueno. Claro, y, y acá el movimiento indígena es bastante fuerte, sí es muy sí. significativo, y el Consejo Regional Indígena fue muy golpeado, eh, hay un hay una figura muy interesante de autoprotección que tienen ellos, que se llama la Guardia Indígena, y la Guardia Indígena, ellos viven en otro departamento que es el Cauca, que es muy cerca de Cali, Popayán, que es la capital del Cauca, está a dos horas de Cali, que es la capital del Valle, y vinieron con toda la guardia indígena en vehículos cae, buses, buses, buses a respaldar las movilizaciones y a proteger las movilizaciones. Uh -huh. Entonces la ultraderecha caleña hizo eh, un montaje para provocarlos y empezaron a dispararle de autos de alta gama hiriendo a cerca de 12 indígenas y después haciendo una campaña por redes sociales, hasta Zigzal, que soy cosecretario del Servicio Cristiano de Solidaridad, eh, lo etiquetaban con, con videos falsos uh -huh. para desprestigiar a la Guardia Indígena, porque se sabe de la fuerza que tiene en el nivel nacional. Entonces lo que hizo la Guardia Indígena para bajarle un poco la atención fue regresarse hacia Popayán uh -huh. y para reconfigurar y se declararon en la asamblea permanente, pero siguen pensando cómo seguirse moviendo. Muy bien. Bueno, Abilio, ahora que mencionas que eh, colaboras con y que eres parte de ese de ese, de ese grupo, ¿verdad? Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina. su nombre completo. Hay dos preguntas que las voy a enlazar y es en cuanto al papel que tienen eh, los dirigentes católicos destacados en Colombia en esta situación. La, la, ¿Cuál es el papel que tienen? La pregunta la hace es Lidia Martínez Vázquez eh, por aquí y Juan Rubén Cuadrado tienen más o menos la misma inquietud. Bien, en la Iglesia Católica hay unos 12 obispos que están muy cercanos a la gente. Estamos hablando de una conferencia episcopal de, no tengo el dato exacto, 70, 80 quizás obispos. Luego es una condición minoritaria. Eh, aquí en... en en Colombia tenemos una figura que tiene nada que ver con el evangelio que es el obispado castrense que es el obispado que presta servicios religiosos a la policía y al ejército y históricamente hasta obispos y clérigos han tenido rango militar como coroneles mayores y tal lo que claramente desde la perspectiva del evangelio es un antitestimonio ¿no? entonces claro eh, nos encontramos mucho peso, mucho cercanía de sectores del episcopado con, con el gobierno, pero también unas expresiones muy significativas de otros obispos. Eh, le han pedido a la Conferencia Episcopal Colombiana, y en eso está de acuerdo como el Comité de Paro y el gobierno, de que hagan parte de la mediación en las negociaciones junto con las Naciones Unidas. Y pues han jugado un papel significativo mediado. Ahora hay un arzobispo en Cali que ha sido muy perseguido, pero es muy claro y ha sido muy importante su papel en la mediación en este momento, pero también convocó al paro porque decía aquí no tenemos otra posibilidad sino manifestarnos, parar. Lo escribía. También ha sido clave en ese sentido con los manifestantes invitándoles a abrir puertas humanitarias para poder circular en los ejemplos que hemos puesto ahora. Hay un tema que fue muy crítico, hubo una reunión de líderes religiosos no solo católicos eh, con el gobierno y una de las personas que estuvo ahí que fue de la iglesia de Menonita denunció que el comunicado que leyeron a nombre de las iglesias después de esa reunión con el presidente lo hizo fue el gobierno lo hizo fue la presidencia y lo oyeron lo los secretos de iglesia lo cual pues es bastante irrespetuoso para los sectores de la iglesia pero además que no hayan sido capaces de tomar distancia ahí eh, fue pues un signo, un signo eh, pues que le acaba de quitar credibilidad a los sectores eh, religiosos. Pero insisto, hay cerca de 12 obispos acompañando a la gente en las regiones donde están indígenas, donde hay el conflicto, donde hay explotación minera, han denunciado eso con mucha claridad y ahí hay, hay esperanza, pero además ha habido sacerdotes que han salido a celebrar a la calle, eh, y un grupo de ellos, y ha habido eh, congregaciones religiosas que se han pronunciado en este momento, que han dicho que no están de acuerdo con la postura que asumió la conferencia episcopal, que no están de acuerdo con la postura que asumieron los religiosos, y eso pues muestra que también hay profetismo ahí. Desde Zigzag hemos insistido mucho en las palabras de Romero, que decimos en El Salvador, en su momento, hemos hecho el llamado a los policías, a los militares para que desobedezcan, desobedezcan las órdenes de matar como decía Romero porque prima la ley de Dios que, una que dice no matar a una orden de matar, entonces uh -huh. ahí, ahí hay una fuerza y hoy tuvimos una reunión como Sixal y una alianza global con Vida20 que surgió a partir de esta crisis de la pandemia que tiene ocho, ocho mesas y hubo una invitación que nos hicieron a una gran audiencia en Colombia, un grupo de senadores y población, eh, organizaciones, nos pidieron que hiciéramos parte de una veduría, y hemos ofrecido la posibilidad de ser vedores frente al tema de las desapariciones, de los asesinatos, y también frente a un tema que es clave, que lo estamos moviendo en una de las comisiones, que es el trabajo por una renta básica, ya, para salvar el problema de hambre que tiene la gente, pero además creemos que es muy necesario una auditoría de la deuda externa. Estamos funcionando con deuda externa. Esa es la razón que llevó eh, al paro por el tema de que quería complacer a, las, a los que hacen préstamos el gobierno con la reforma tributaria. Y pues necesitamos hacer una auditoría y seguramente nos vamos a dar cuenta que la deuda externa ya se pagó y que no hay que pagarla. Y que es inmoral pagarla en este momento en que hay tanta hambre, no solo en Colombia, sino en otros lugares de América Latina. A, eh, eh, a mí me no deja de sorprenderme, no, y no debería necesariamente sorprenderme el hecho de que el estado recurrentemente utilice al ejército como un mecanismo eh, de control social, eh, el, el, y esto es una constante en varios países en América Latina, no, <coughs> perdón. <coughs> los ejércitos no están concebidos para manejar multitudes no están concebidos para para manejar una, una protesta los ejércitos están concebidos para aniquilar un enemigo este y en este caso el enemigo es el, el pueblo este sí. y, y las redes sociales están llenas de, de ejemplos como tú lo has señalado no de los abusos que cometen los militares en contra de la población civil eh, dentro de ese paquete de reivindicaciones sociales y políticas que hay, eh, no se plantea la, la reconceptualización del aparato militar. Eh, yo reconozco que muy pocos muy poco países en América Latina han logrado eh, desarticular o diferenciar eh, la milicia de la, de la vida civil. Eh, ¿Verdad? Pero esto quizás eh, es una necesidad cardinal con la que hay que lidiar ahora. Total. O sea, en, en, en el momento en que se estaba negociando entre el gobierno y la FARC, una de las solicitudes que hacía el movimiento social en Colombia era que hubiese un cambio de doctrina militar. Porque la doctrina militar de los ejércitos de nuestros pueblos ha sido dictada por la Escuela de las Américas en Georgia, en los Estados Unidos o en Panamá cuando estaba y se basa en la doctrina del enemigo interno, es decir todo aquel que protesta, que busca cambios, que está organizado que no está de acuerdo con el modelo económico, eh, es considerado enemigo, entonces por eso cuando tú nombrabas antes eh, Juan, el tema de de el tema de que se dice que es el castrochavismo el que está detrás, es esa lógica del enemigo interno que, que crea monstruos para poderlos eliminar, para poderlos exterminar, y eso ha sucedido en todos nuestros países. Entonces, claro, una de las solicitudes que se hicieron en ese momento era que hubiese otra doctrina militar. De hecho, Santos empezó un trabajo por una doctrina militar um, un poco distinta, pues porque no se necesitaba, porque no estábamos en la guerra contra las FARC, se necesitaba otra doctrina. Pero llegó el gobierno de Duque y transformó ese esfuerzo por intentar que se cambiara un poco esa doctrina. Pero ese cambio pasa por decisiones como no enviar más militares colombianos ni policías colombianos a instruirse en la Escuela de las Américas, como no permitir que militares norteamericanos instruyan a la policía acá. Es que recientemente, antes de que se iniciara el paro, Hubo unas operaciones militares entrenadas por soldados de los Estados Unidos en la Guajira frontera con Venezuela, que lo interpretábamos con una, como una provocación eh, para un posible conflicto armado con Venezuela que le pueda dar popularidad a este gobierno para intentar salvar al centro democrático de la crisis en la que está también, porque son capaces de todo, ¿no? De todo. Y en eso vino como este proceso de movilización. Entonces, claro... Pero falta que todavía se apropie más. Por ejemplo, en este en esta, eh, eh, pliego no se está metiendo el tema de los militares. Lo que sí se está exigiendo a los Estados Unidos es que dejen de enviar ayuda militar a, a Colombia por las violaciones de los derechos humanos que está cometiendo la policía y que está cometiendo el ejército. Hay una pregunta que voy a poner por aquí. Eh la Seca Simar Cruz, que está un poco relacionada a esto que estamos hablando de la militarización. Eh, ¿Cuál es el análisis acerca de la división del partido FARC? ¿Cuál es el posible resultado de la confrontación armada entre fuerzas venezolanas y paramilitares colombianos en, en zona de Apure? Vale. Bueno, hubo, eh, o sea, en las FARC hubo primero eh, algunos frentes, algún frente que no estuvo de acuerdo con el proceso de paz y se mantuvo en las montañas que es el frente primero después el principal negociador de las farc es Iván márquez después de un montaje también que hicieron para quererlo involucrar con el cartel de sinaloa pero fue un montaje que hizo la dea en el momento en que tron era presidente con la fiscalía colombiana eh, con otro negociador que santriz eh, decidieron volver a las armas diciendo que había habido una traición al Acuerdo de Paz. Y se llama Nueva Marquetalia porque en Marquetalia nacieron las FARC en su momento, hace más de 50 años, entonces eh, surgió esa, esa estructura. Y claro, en el Partido del Común también hay distintas tendencias, unas que son más eh, activas, más beligerantes y unas que son más un poco que pase lo que pase quieren seguir en, en, en lo que se está dando, a pesar de lo que esté pasando con, con la gente que, que están matando, etcétera que es un poco menos crítica y que dicen, bueno, ganamos más siguiendo aquí, pues se respetan esas posturas. Entonces hay al menos esas tres, esas tres eh, situaciones que se están dando ahí en el, en el partido de las FARC, eh, seguramente quienes están en el congreso de la república así tengan distintas posturas van a terminar haciendo parte de, de la mayor coalición que se pueda dar en los sectores de izquierda entonces ahí está la cosa ahora eh, sobre el conflicto que se está dando de, de combates con paramilitares bueno mi interpretación aquí desde abril de 2000 eh, 19, recuerdan ustedes el plan que se hizo con Juan Guaidó para ingresar a, a Venezuela, que hubo hasta conciertos de grandes cantantes eh, de caribeños eh, cantantes eh, hasta un español eh, cantantes colombianos ¿no? ah. de vallenato y el superconcierto. y después se supo que a Guaidó paramilitares eran los que lo habían entrado desde la frontera hasta eh, eh, venezolana, al lado colombiano pero además, quien se encargó de la seguridad fue un mercenario de los que después hizo las operaciones para un ingreso, una incursión en Venezuela, que terminaron siendo, siendo un fracaso, que terminaron siendo detenidos y algunos murieron allá en combate. Pero claro, hay un interés de este sector colombiano, uribista, en esa campaña contra el comunismo internacional que sigue estando en la cabeza obsesiva del expresidente Uribe de penetrar eh, Venezuela y cuando decía al comienzo de la idea loca de armar un conflicto con Venezuela eh, creemos que eso no lo descartamos en un momento de, de necesidad de este establecimiento para generar cierto favor que creo que en las condiciones que se crearon ahora no va a ser posible y, y quiero explicar, explicar esto con, con lo siguiente. Cuando Uribe salió de su segundo periodo de gobierno, porque él fue gobernante por ocho años, y cuando ya estaba Santos en el poder, Santos decidió normalizar las relaciones con Venezuela. Es cuando normalizó las relaciones con Venezuela, estando Chávez en el gobierno, afirmó Uribe que a él le faltó tiempo para emprender la guerra con Venezuela. O sea, que la tenía pensada, pero que no le dio el tiempo. Por eso cuando decimos que en esa cabeza hay tanto poder, pero también tanta perversidad, que es capaz de hacer cualquier cosa, creemos que esas estructuras, como, como sirvieron para el tránsito de Guaidó, concertado con el gobierno en su momento del concierto, y esto para la estabilidad de Venezuela, eh, pueden estar jugando ese rol y ese papel en el área. Oye, y la conciencia social, que veo una pregunta por aquí de Néstor Colón. Eh, si se va creando una conciencia social sólida y con capacidad organizativa, pregunta él, eh, que vaya hacia un cambio más profundo que altere el modelo neoliberal y militar del régimen actual. ¿Da paso eh, esta movilización de esto, de estas últimas dos semanas, 16 días, a que se cree esta conciencia social crees que eso está pasando yo creo que lo que ha hecho que la movilización salga es porque esa conciencia empieza a existir o sea desde la base de la indignación porque el problema no es teórico el problema es también de sentimiento ¿sí? o sea, estos no me están funcionando este modelo no sirve entonces ahora los movimientos sociales, ninguno está considerando que no haya que hacer cambios de modelo, o sea que ese es inamovible de que el modelo económico no se toca, eso quedó replanteado por la pandemia y quedó replanteado por este estallido social que se está dando, entonces efectivamente hay muchísima más claridad en la conciencia de un cambio de modelo, pero también tenemos que ser conscientes de que saber cuál es el modelo eso tampoco está claro hay una conciencia grande en que se tienen que garantizar derechos humanos y cuando hablamos de derechos humanos, derechos civiles y políticos, que a ti no te tienen que matar que tienen que respetar la movilización social que no te pueden desplazar aunque desplacen, etcétera, pero hay la conciencia de que tú tienes ese derecho pero además que tienes derecho a la salud al trabajo, a la vivienda digna, eso es una conciencia que se tiene de suyo y que está garantizada por los derechos humanos, pero también está siendo creciente la conciencia de los derechos ambientales hay una lucha muy fuerte en Colombia contra el fracking, por ejemplo. Uh -huh. y hay dos pilotos de fracking funcionando en un uh -huh. municipio que se llama Puerto Wilches, con una empresa norteamericana que se llama ExxonMobil y otra empresa colombiana que se llama EcoPetrol. Y hay una oposición fuerte. Uh -huh. Y además, eso se suma a la conciencia anti-fracking de la humanidad que cada vez es más creciente. Uh -huh. Entonces, claro, sí tenemos la esperanza de que esto está generando mayor conciencia hacia un tránsito, hacia otro modelo, que podríamos llamar en términos genéricos que garantice los derechos humanos de la gente, económicos, sociales, ambientales. Sí, a mí me parece que quizás la, la, la manifestación más evidente de ese tomar de conciencia es precisamente que se movilice la gente masivamente, porque me, me parece que eh, en Colombia la... La, el, el ejercer el derecho a, a movilizarse estaba hasta cierto punto limitado a, a un sector, no, a unas guerrillas digamos, y de cierta manera está estigmatizado, así que el hecho de que la gente haya decidido tomar las calles, eso es da que decir desde ese tomar de conciencia Claro Gabriela y que además que piensen que es más peligroso el gobierno mm. que el COVID Exacto. y venciendo ese miedo hayan salido a las calles eso es muy muy fuerte es muy muy fuerte y sí. creo que también hay una chispita en América Latina que se puede prender, que se puede prender en Ecuador, que se puede prender en otros lados, lo de Chile fue muy importante en 2019 para prender la mecha aquí en las movilizaciones que fueron fuertes en 2019, vamos a ver qué pasa con el proceso constituyente que están en este momento eh, votando en Chile en fin, hay, hay cosas interesantes para, para el continente sí. Ajá, Abilio, eh, a mí me interesa ver cuál es el rol que están teniendo los medios de comunicación masiva en medio de todo de en de de medio de toda esta crisis no habida cuenta de que sabemos que los medios de comunicación siempre han estado en manos de la gente con dinero este eh, un poco han sido las redes sociales las que han venido a democratizar esos ámbitos de, de, de comunicación este eh, pero históricamente, pues, son las familias poderosas las que controlan eso, ¿no? Eh, sin embargo, ha habido alguna experiencia histórica en la que algún medio eh, decide eh, distanciarse de esas posturas eh, eh, oficialistas no y, y asumir, a, a, asumir posturas más populares. Ha sido ese el caso eh, en Colombia. Bueno, un medio que yo recomiendo para enterarnos de lo que pasa en Colombia es de televisión y se tiene canal de YouTube y se puede ver en cualquier lado que es Noticias Uno, que sale solo los fines de semana, que es muy decente. Eh, bueno, hay sectores ahí significativos, democráticos que hablan de la independencia de la información y ese es como una excepción y siempre gana los premios al mejor noticiero en Colombia, por ejemplo. Ese, ese, es, un, ese es, un, es un tema. Ahora, hay otros radiales que me llamó la atención que se enlazaron el lunes, después de lo que pasó en Cali, que les conté, donde pidieron uh -huh. a, 12, a 12 indígenas. Era, la consigna era movilización sí, bloqueos no. Y se enlazaron todas las cadenas de radio más significativas para dar ese mensaje. Entonces, cada una hizo como su editorial. Entonces, como, nadie está diciendo no se movilice, etcétera. Que eso me parece interesante excepto hay eh, en la prensa escrita hay un diario que es el tiempo que de todas maneras me llamó la atención que le sacó el testimonio a un parlamentario de derecha que estuvo en cali y desmintió que los indígenas habían disparado por ejemplo y eso lo publicó el periódico el tiempo el periódico el espectador que es más liberal ha tenido una tendencia más favorable a la posibilidad de movilización pero aquí hay un fenómeno que era una revista muy significativa que llamaba la revista, se llama la revista Semana, donde estaban columnistas muy críticos al uribismo, fue comprada por una famosa compañía eh, transnacional, pusieron periodistas uribistas, que son en este momento los que están llevándole la voz toda. Entonces no se vayan a fiar si quieren hacer una lectura crítica de la realidad colombiana en la revista Semana. Eso cambió hace seis, siete, ocho meses y ya tiene otra lógica total. Y todos los buenos periodistas salieron, renunciaron o los destituyeron. Y la persona que está dirigiendo la revista es... Eh, o sea, no, no, no tiene ética periodística y pues se convierte como en altavoz del, del uribismo. ¿no? Y desde ese punto de vista, ¿no? Este... Eh... ¿Utiliza con algún nivel de frecuencia eh, el Estado a los medios de comunicación masiva establecidos para comunicar algo? Eh, ¿Para tratar de establecer un puente eh, eh, con los sectores en conflicto? ¿O meramente eh, es, una, es una situación de, de, yo digo, él dice, nosotros decimos... Yo comentaba ahora rato que el presidente se tomó un espacio larguísimo de todos los días en época de pandemia eh, a parecer como moderador de televisión, ¿no? Él mismo. Pero eso se le desgastó. Ese era el canal que él tenía de comunicación. Pero un poco antes de iniciar, eh, iniciar no, después de presentar la reforma y eh, unos días después del paro le tocó suspender ese programa de, de televisión. Uno de los periodistas de un de un canal, de una radio acá muy prestigiosa y, y que tiene, que es filial de la cadena SER de España que llama Caracol Radio, eh, hizo un editorial fuertísimo diciendo que, que renunciara al micrófono y se acercara con la gente, que él no tenía nada que hacer con el micrófono, que no sabía nada de comunicación, pues le dio durísimo. ¿no? Entonces creo que un poco como reacción del establecimiento el tipo como que salga ya de aquí. Ese era el modo de comunicación. Y el tipo, de hecho, está de demasiado desvinculado con la gente, no es atractivo para los medios, es soso, ¿no? Así es aburridísimo, aburridísimo hablar con el tipo. Entonces, eh, está en un 35% de popularidad, ¿no? Es una barbaridad. Abilio, entonces, ¿sería sería la salida de, de, de Duque eh, una, un inicio válido? para eh, el proceso de, de normalización, el proceso de, de negociación o no basta con simplemente remover a Duque. Sí, eso no, no basta. O sea, tendría que haber. El Problema es que si lleva a Duque constitucionalmente pues sigue la vicepresidenta, ¿no? Que es de la misma de la misma. Calaña. Sí. Entonces no no. O sea, no ayuda mucho. Donde hubiese unas elecciones ahora y eso, pero eso no se va a dar. Se seguirían las vías constitucionales. Yo creo que lo deseable sería que aguantáramos este, este año, que se reconfiguraran las fuerzas más alternativas y se pudiera garantizar que no hubiera fraude electoral. Porque acá en Colombia quien escruta, elige. Quien claro. cuenta los votos, termina eligiendo. Y hay un sistema electoral supremamente corrupto. Entonces, eso es parte de lo que tendría que entrarse a garantizar y evitar que maten a los candidatos de oposición que tienen una opción real, porque aquí la historia de, de, de magnicidios y de exterminio de movimientos sociales de oposición es una barbaridad. Desde la Unión Patriótica, que fue un partido que salió de otra negociación que todavía está funcionando en una coalición y, y está representada por una mujer extraordinaria que se llama Ida Bella, eso fue exterminado prácticamente cuando... Eh, tuvo mucha representación a nivel local y regional. Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado en el año 1949 cuando era el candidato más opcionado para la presidencia de la República en el país. Y ahí frenaron una posibilidad de modernización, ni siquiera de transformación así radical, ¿no? de modernización un poco del país. ¿Y entonces qué le quedaría hacer a esta administración? ¿Es ¿Ceder a la fuerza de, de las manifestaciones? ¿Llegar a un acuerdo...? ¿Qué, ¿Qué es lo que le queda? Si, si dices que debe mantenerse por este próximo año, supongo que para traer la paz y que un poco de estabilidad por el momento, deberían llegar a un acuerdo, ¿no? Yo eso creo, Gabriel, que tendría que llegar a un acuerdo, que tendríamos que parar la masacre que hay en este momento, y el papel de la comunidad internacional es fundamental, y ha sido una maravilla la expresión de la comunidad internacional con, con uh -huh. Colombia, eh, uh -huh. hasta estados gobiernos eh, gente del parlamento en, eh, como los que han nacido más de comunidades negras, de barrios eh, están presionando eh, el presidente de derechos humanos de la, de la cámara de representantes, Magover por ejemplo, que conoció el país desde hace tiempo, con bueno, está empujando entonces como esos sectores están presionando al mismo gobierno de Estados Unidos para que por lo menos diga algo. ¿no? Y en la Unión Europea está pasando otro tanto. Eh, las Naciones Unidas está jugando un papel importante acá, cuando en otros países es bastante flojo, pero está alzando la voz en favor de su mandato que tiene que ver con la defensa y protección de los derechos humanos. En fin. Pero yo creo que sí, Gabriela, yo creo que aguantemos el año. Eh, nos queda, nos restan unos minutitos. Ya se nos ha pasado la hora aquí charlando, pero a mí me gustaría eh, hacer una última pregunta. Digo, si, si Juan tiene una también. Adelante, adelante. Le damos paso. Pero eh, la opinión que, que merece Avilio para ti que las bases militares de Estados Unidos en Colombia, ¿verdad? ¿Cuál es, cuál es? ¿Hasta qué punto la presencia de esas bases militares entorpece los procesos y los acuerdos de paz? Sí, yo creo que Trump fue pues más honestos que otros presidentes, ¿no? Y yo creo que todos lo piensan. Que él sí dijo lo que significaba esta área, que era su patio trasero, y lo dijo tal cual. ¿no? Sí. Y Colombia ha sido un puntal para el área. Aquí en Colombia, los militares, lo, la policía colombiana, con unos comandos jungla, jungla que llaman, instruyeron a las a, a los tigres de Honduras que hicieron toda la represión después en 2017. O sea, aquí es, es, el tema de Estados Unidos es clave para lo que va a seguir, para el tema de, de cambios, de transformaciones, ¿no? Es posible que sacrifiquen a Álvaro Uribe, pero va a ser la gran dificultad que se va a tener para hacer una transición más democrática, más progresista en, en el país que vamos a ver, y yo creo que eso se juega un poco en cómo sea la correlación interna, si el pueblo de los Estados Unidos es capaz de generar condiciones para que por lo menos dejen gobernar un gobierno más progresista acá, pero eso pasa por el pueblo de los Estados Unidos que ha tenido intervenciones interesantes como las del movimiento por el cierre de la Escuela de las Américas, que ha sido muy significativo como movimiento. Bueno, Juan, ¿tiene algún comentario para cerrar? No, solamente agradecerle a Bilio este el espacio y el tiempo que, que ha compartido con nosotros y siempre es bueno tener una voz en el lugar eh, que sin los filtros a los que los distintos medios de comunicación nacionales e internacionales nos tienen acostumbrados, ¿no? Eh, escuchar cuál es la, la verdadera realidad eh, de lo que ocurre en los distintos países las distintas partes del mundo. ¿Hay alguna manera en que eh, bueno, el pueblo puertorriqueño desde acá se pueda solidarizar? Aquí, aquí se hizo una, una manifestación frente al consulado colombiano el, 7, el pasado 7 de, de, de mayo. Eh, supongo que espacios como este que sirva para divulgación de, de lo que está ocurriendo, verdad, del acontecer y de, de primera de una persona que está allí, pero hay alguna otra manera de que nos podamos solidarizar como pueblo como, con Colombia. Yo creo que esto, como tú dices, es muy importante. El, el poder también ejercer presión internacional, mm. tanto a la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, para que no manden más ayuda que llaman militar a Colombia. Creo que si se logra que haya al menos una moratoria en esa ayuda para que haya una sanción directa a estas estructuras militares criminales y de policía criminales en Colombia. Eso es importante. Y el papel que juegue la comunidad internacional es clave en tocar ese punto. Bueno, pues sin más, yo tengo unos anuncios, han estado corriendo unos cintillos a través de toda eh, la transmisión y... Como siempre hemos dicho todos los jueves, el periódico Claridad se sostiene por la ayuda de, de las personas que nos sintonizan y que nos leen. Así que eh, ha estado circulando distintas maneras de aportar el sostenimiento de este periódico a través de ATH móvil, a través de Paypal, eh, visitando la Claritienda y adquiriendo eh, eh, los productos que se venden acá, libros, CDs, camisetas. Y también eh, compartiendo este espacio y suscribiéndose al canal de YouTube Oficial para que esta conversación llegue a más personas. Son distintas maneras de, de bueno lograr que este periódico siga en pie, que ya tiene 60 años, 61, sí, así que, wow. que continúe. Felicitaciones. A... Sí, sí, sí. Bueno, Avilio, eh, nos resta darte nuevamente las gracias por sacar de tu tiempo, Juan, también a ti, por acompañarme sí. hoy. Y entonces esperamos al próximo jueves en a la Clara con Claridad, que será el episodio número 41. Así que continuamos. Como día, ocurre... Gabriela, Juan, muchas gracias por este rato, por abrir la puerta de Puerto Rico a la realidad colombiana, por esa solidaridad entrañable de los pueblos que es lo que finalmente nos va a salvar, pienso yo. Bueno, siempre y eh, recalco las palabras de los comentarios que sigamos en solidaridad con Colombia, así que está, seguiremos pendiente a lo que ocurre allá. Buenas noches, hasta no, luego ambos. Un abrazo, este es muy bien. Un abrazo a ustedes.